Y ¿qué dice este tipo? ¿Entendés? Mm. Es, es peor que un obrero. pero yo Es digo, la maldad que tiene. Si te habría agradecido más, eh, te habría sacado más. En vez de que no te agradeció, te despertaste. Me rompió. Le, le voy a llevar a, a la Bibi para hacerle ver cómo me rompió. Ahí, el cristal ese que le dije, él todo contento, le dije, lo traje de Europa, eso es de Italia, no se rompió, lo, te lo di a vos todo bien envuelto, no se rompió, y él me lo